Y esa es la explicación que creo yo tiene más importante en cuanto a la etapa en la que se debe realizar esto. Ahora bien, en cuanto a la, a la valoración inicial que les acabo, les acabo de comentar, justamente me resulta interesante que ustedes conozcan que es allí donde entra en acción la fiscalía que está a mi cargo. Como bien les dije, yo estoy a cargo, además de lo que es la atención al público, eh, parte de la unidad fiscal que hoy tengo el honor de dirigir aquí en la provincia de Neuquén, justamente tiene que ver con la oficina de asignación de casos, oficina de admisión del caso, puede ser determinada de las dos maneras. Y es allí donde esta oficina va a procesar caso por caso, es decir, hoy en la provincia de Neuquén, todos los casos que ingresan al Ministerio Público Fiscal de la primera circunscripción van a pasar por una oficina, donde hoy lo que se va a hacer es analizar cada caso por caso, hacer una valoración inicial del caso, y a partir de allí tomar las decisiones que el fiscal le tiene correspondiente en forma reglamentada y que a continuación voy a pasar a explicar, porque de alguna manera son importantes que ustedes las sepan. Tengamos en cuenta que esta herramienta de la evaluación inicial permite a uno como fiscal un gran filtro, permite hoy delinear ciertos parámetros que tienen que ver justamente con la persecución penal, es a través de esta oficina donde se procesan todos aquellos casos que ingresan donde de alguna manera se va a poner el límite de la persecución penal hoy en la provincia de Neuquén de allí la importancia y la seriedad que debe tener este trabajo como bien decía dentro de esa valoración inicial tenemos algunas este, herramientas que tiene el fiscal a la hora de resolver sobre qué camino va a seguir ese caso dentro del proceso el primero como les dije justamente es la aplicación del criterio de oportunidad por los este, preceptos o, o por las reglas que les acabo de comentar hace unos minutos atrás. Esa sería hoy, creo, la gran herramienta que tenemos para, que, para poder disponer de la acción penal. Pero también dentro de esa oración inicial, dentro de esos 60 días iniciales, tenemos algunos otros elementos que hoy también nos permiten desechar y seleccionar casos. El primero de ellos es la llamada desestimación, que consiste este, concretamente en desestimar todos aquellos casos este, cuyos hechos que han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal no constituyen este, un delito es así de claro, es decir, hoy tenemos esa herramienta, una herramienta que sí existía en los antiguos procesos y que se mantiene en cuanto a la posibilidad que tiene hoy el fiscal ante el juez de directamente desestimar aquellos hechos que prima facie no constituyan delito otro de los elementos con los que contamos hoy como fiscal, ya mencioné el criterio de oportunidad mencioné la posibilidad de desestimación, es el archivo, el archivo también este, que viene de otros procesos anteriores y que de alguna manera eh, se va a dar en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, no se haya podido identificar al autor los partícipes, en aquellos casos en los cuales se cuente con cierta información que no permita continuar con la investigación en una clara dirección, y finalmente en aquellos casos en los que como bien saben no se puede proceder, es decir, en aquellos actos en los cuales nos encontremos ante hechos de acción pública pero necesariamente en instancia privada y la persona que está posibilitada en esta acción ha decidido no hacerlo en estos tres casos justamente nos vamos a encontrar contra un filtro muy grande que hoy se está haciendo dentro de lo que es la llamada valoración inicial que repito son 60 días desde iniciado el proceso penal otra de, de las posibilidades que hoy tenemos dentro de esta valoración inicial como bien les dije es la posibilidad de iniciar de iniciar un este, trámite de mediación o de conciliación. Tengamos en cuenta que la conciliación o la mediación se puede iniciar aquí o se puede iniciar más adelante dentro del proceso, pero siempre tengamos en cuenta lo siguiente, que la posibilidad de iniciar un proceso de mediación no suspende los plazos que hoy son fatales en nuestro código, por lo tanto si el fiscal decide dar parte, decide convocar a las partes a un proceso de mediación, no deberá dejar de recabar toda aquella información que para el caso que el, el, el trámite de mediación fracase, de alguna manera le permita, si es casi lo que así lo estima corresponde continuar con la investigación corremos un grave riesgo aquí de poder perder información que a la larga puede hacer que la investigación o el proceso no sea exitoso y finalmente el, el, el, el último elemento mejor dicho, la última posibilidad que tenemos dentro, dentro de la elaboración inicial es que el fiscal en este caso la unidad fiscal que está a mi cargo y quien les habla decida o entienda que Viendo la información, viendo las la circunstancias en las que se desarrolló el hecho, viendo este, el impacto social que pudo haber tenido el hecho, uno estime que debe llevarse a cabo una investigación y que de alguna manera eh, se, se debe iniciar una investigación preparatoria. Eh, tengamos en cuenta, en cuanto a estas decisiones que acabo de dar, la importancia de la evaluación inicial y la importancia que hoy tiene la ...oficina de asignación del caso que está a mi cargo... ...porque de alguna manera... ...y gracias a la colaboración de la doctora Silvia Moreira... ...de la Oficina de Desarrollo y Gestión del Ministerio Público Fiscal... Eh, ...hemos podido sacar de alguna manera estadísticas... ...sobre qué es lo que viene aconteciendo... ...generalmente me pareció interesante que ustedes tuvieran en cuenta... ...en, esos, en estos últimos cuatro meses... ...me estoy refiriendo al mes de abril... ...mayo, junio, julio y agosto del de, eh, año 2015 porque los números han arrojado que hoy por hoy la fiscalía que está a mi cargo está procesando aproximadamente en esos cuatro meses 10.500 legajos, 10.500 casos, valorados caso por caso, de los cuales casi el 80% está siendo filtrado dentro de mi oficina. Tengamos en cuenta que ese 80%, ya sea que puede haber sido filtrado por algún criterio de oportunidad, por algún proceso de mediación o conciliación exitoso, o bien porque no constituyó delito, o porque se resolvió archivar, pero más allá de eso, esto nos permite optimizar los recursos y direccionar los recursos con los que hoy cuenta el Ministerio Público Fiscal hacia ese 20%, que son aquellos casos que, se entiende, uno debe afrontar las investigaciones, uno debe iniciar las investigaciones preparatorias. Un pequeño comentario que me parece interesante hacer es que eh, tanto el archivo como la desestimación que se realizan dentro de esta evaluación inicial eh, no, no, no, no, no causan estado, es decir, no, no tienen entidad de cosa jugada y de alguna manera tiene la posibilidad de ser dejados de lado y la posibilidad de que ante la nueva este, incorporación de información se reinicie la investigación.